alla padampa al alférez Jefe no lo sofoque, te lo digo control el bloque. La canción hay de cura cauda sofocando en todos los bloques. Te lo dijo el alférez. Okay. tú estás claro que no lo toques, yeah. Controlando, dique que en Instagram, el también todos los tiktokers. El... Uh -huh. Yeah. Te lo dijo el alfa, el jefe, ya tú sabes, hay que los wey, que yeah. la canción hay cura, que están matando en todos los play. Hey. ¿No está claro que el alfa, el jefe, lo dijo, yeah. claro, date tu break. Hey. ¿No está claro que se alcanzan oh. mis pandas, rompí no toda la ley. Ya oh, la remite con parruco, eso pone esto contra el choco. Y mira que está grabando, digo, tome todo lo choco. Yo soy bonito que son rocos, aquí se come el cuco, okay. pero pone tu contra el negro. Ay, yo like to Quiero un remake ahí con el alfa. Quiero un ritmo, hay con Faruco, El que tira la pista, controla controla la banda Se toma el de los trucos Tú está claro, el alfa lo dijo como ustedes yo no discuto Inteligentes somos de mente. Tú estás caro, no somos frutos Ay, yo que no, de Ay, con el alfa Vamos a sonar y vamos a romper Todo lo que hay que encharchar. Ay, con la salsa esto se ser gasta tito, Échenme Ay, sí, estamos sonando Sonando, pero por balsa Tú estás claro, mi panita, que a ti te lo dijo el alfa Tráeme los pecados que yo los ancocho con toila en salta Que nosotros abajo, pero para arriba y no estamos en alta El alfa, el jefe, el more de bestia Ya, uh, nos fuimos